soy Jordana Vital y esto es Ajay Urbano. ¿Cómo tú iniciaste en el mundo del transformismo? Eh, básicamente desde niño tenía una admiración porque básicamente iba a los certámenes de belleza y me gustaba cómo se veían, cómo se producían, cómo caminaban. Yo era de ¡Wow! ¡Qué bonitas! Me gustaría hacerlo y de hecho pasó el tiempo, eh, unos amigos me incentivaron para concursar en un, en un concurso uh -huh. y más bien logré obtener un título. Qué bien, por favor, coméntame, ¿a qué edad fue la primera vez que te maquillaste? Uy, uh, la primera vez fue a mis 18 años. Bien, sí. por favor, ¿podrías comentarnos acerca del apoyo que has recibido de tu familia? ¿Existió eso? Sí. Eh, más bien tengo la fortuna de tener una familia muy de mente abierta uh -huh. Porque básicamente eh, no soy el único en la familia que eh, pertenece a la comunidad Más bien tengo parientes eh, como tíos, primos uh -huh. que igual pertenecen Y todo, toda mi familia es bien open mind Y más bien agradezco gracias a Dios que no fue tan difícil para mí Qué bien, entonces esa frase de open mind me parece muy interesante Y es como la, las personas deberían ser, ¿verdad? Unas palabras para las personas que son de mente cerrada Que no aceptan ciertas cosas uh, Básicamente, eh, sería que se eduquen, básicamente Porque a, a uno no le puede decir, a ah, pensar esto, haz esto Si no te informas an, a, eh, anticipadamente Es un gusto poder conocerte... Por favor, háblame acerca de lo que tú vas a realizar en este momento. ¿Vas a quizás realizar algunos eh, maquillajes en específico? ¿También vas a utilizar una especie de peluca, quizás algún color en específico? Sí, para este tipo de maquillaje, como mi vestido es blanco para la ocasión, eh, van a ser tonos metalizados, tonos abrillantados, la peluca rubia. Siempre me gusta esa rubio o chocolate en color de cabello. Y bueno, una onda así toda psicodélica, algo sesentoso, setentoso. Me gusta la, mezclar los vintage con lo moderno, son muy eclécticas. Buenísimo, entonces vamos a ver entonces esa pequeña mezcla de lo actual con lo vintage No te robo más tiempo y bueno, pues manos a la obra Ok bueno, Y dentro de este proceso de lo que es la transformación de una drag queen Es importante la persona que lo está maquillando Para ello quiero saludar a Alejandro Por favor Alejandro, coméntame ¿Qué estás realizando en su rostro? Claro, primeramente, muy buenas tardes Y muchas gracias por la transmisión, ¿no? Eh, comentarte que ahorita estamos haciendo Hacer que parezca Unos rasgos femeninos ¿Ya? ¿En eso qué consiste? Se usa lo que son la, la base Primero, luego se va maquillando poco a poco Son pasos, paso a paso Porque... Como te digo, los rasgos masculinos hay que irlo convirtiendo en femenino. Al final van a poder ver cómo va a quedar satín. Entonces estamos empezando con la base, ¿verdad? Con la base. ¿Qué es lo que, la que la prosigue? ¿Qué es lo siguiente? Los tonos translúcidos seguirían lo que son los... para las imperfecciones Ah, ok. Que quedan algunos huequitos, quedan. Uh -huh. Porque como se le va poniendo base y esto va haciendo... Se va espolvoreando y se va dando, ¿no? Bueno, Buenísimo, entonces no los molestamos, ustedes continúen y vamos a claro. ir mostrando poco a poco lo que es este proceso de una drag queen Gracias Hoy bueno, es momento de conversar un poquito con París, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto ¿Cómo estás, Katsuba? ¿Todo bien? El gusto es mío eh, Contentos de estar con ustedes en esta linda experiencia televisiva Así que aquí vamos. La experiencia va a ser linda para nosotros porque nos vas a comentar detalle a detalle lo que es también lo que es la transformación, ¿verdad? Lo que es una drag queen. Por favor, coméntame, ¿qué vamos a ver en ti? ¿Qué vas a mostrarnos. Vamos a ver algo eh, particular en esta ocasión. Voy a aprovechar eh, el espacio que ustedes nos dan para eh, transformarme en una drag queen curiagua. Buenísimo. Una drag queen Wapuri, una Wapuri drag. Genial, vamos a ver entonces también una fusión de lo que es nuestra cultura, ¿verdad? El folclor boliviano, como también estilizándolo lo que es una drag queen, ¿verdad? De hecho, este estilo ya lo hemos visto a lo largo de 20 años en, lo, en las entradas folclóricas, ¿no? El carnaval de Oruro Claro en el entrada del gran poder, entonces vamos a aprovechar este espacio para retomar un poco la actividad folclórica Bueno ya tenemos el resultado final de lo que es tu maquillaje, háblanos un poco, un poco acerca de eso por favor Es un maquillaje sutil, es para resaltar rasgo femenino, eh, para mostrarse más damita al respecto porque como ves hoy es transformista y el transformismo lo que busca es eh, tratar de asimilarse más a la belleza femenina, llegar a lo más próximo. Jamás vas a ser perfecto, pero sí a llegarse a lo más, más aproximado. En un maquillaje como este, de da queen o de transformista, hay elementos que son fundamentales. Las cejas que hacen el marco del rostro, las pestañas que van a agrandar y le van a dar vida a los ojos, el rubor que va a marcar el encaje del rostro y el labial. ¿no? Es, son las cosas fundamentales. Bueno París, por favor háblanos acerca del resultado final de tu maquillaje. Podemos eh, ver que llama la atención lo que son tus pestañas. Coméntanos por favor acerca de eso. Como les había dicho, las pestañas son fundamentales en un maquillaje transformista o drag queen, ¿no? Son largas, tienen unas plumitas a los costados, ¿no? Y le dan un efecto particular al maquillaje, ¿no? Entonces hacen parte del, del cuadro del rostro, eh, ponen en relieve los ojos, ¿no? Así que es fundamental, ¿no? Las pestañas ahí encerradas. Bueno, ahora nos encontramos ya con Satin Matthews. Hemos podido ver lo que es la transformación. ¿Por qué Satin Matthews? El nombre proviene de la película del Molino Rojo, el Mulan Rouge, cuando Nicole Kingman la personificó en el año 2000 y me encantó. Satin, Satin decía, y el nombre me impactó. ¿Podrías hablarnos específicamente, explicarnos la diferencia en lo que es el transformismo? drag queen y la persona transgénero, por favor. Sí, el transformismo es un arte. Eh, generalmente somos varones que nos gusta de vez en cuando este, llevar la personalidad de una mujer o un personaje para ciertos shows, ciertas entrevistas. Independientemente Independiente, a, la, a lo que es la atracción sexual, ¿verdad? Claro, la, el transformismo no tiene que ver con tu orientación sexual. Existen hombres que son transformistas, tienen su esposa, sus hijos y no son gay, Pero más sin embargo lo toman como a nivel de trabajo. Hay muchos famosos. Claro que sí. Bueno, pues cabe recalcar esto que es muy importante. Entonces podemos mencionar que el transformismo es artístico, drag queen de igual manera, pero es más exagerado, ¿verdad? La, el persona transgénero es la persona que eh, ya está operada o está bajo efectos de hormona y se siente mujer totalmente y desprecia su sexo genérico que en el caso pudo haber sido hombre o viceversa también existe este, transgéneros masculinos que fueron mujeres y con el proceso de hormonización se convirtieron en hombres y lo, las drag dra queens dra que también ahorita voy a explicar brevemente, las drag queens es, es algo también artístico pero debe ser más exagerado porque ellos van más que todo a nivel de teatro, a niveles de manifestaciones artísticas y florflóricas, y por lo tanto involucran mayor trabajo a nivel de, de maquillaje, de vestimenta, etcétera. Quisiera que me hables sí. acerca de lo que existe, ¿verdad? Tu nombre artístico satín Mathews, como también Otto Mathews. Háblame acerca de esos dos nombres. Para ti, ¿qué son? Bueno, para mí Otto Mathews es, yo lo digo como que mi hermano y satín es su hermana y las dos nos complementamos. Te voy a pedir cinco características de Otto Matthews. Okay. ¿Qué te gustaría resaltar de él? Bueno, soñador, luchador, imaginativo, alegre y y, carismático. Y me vas a sacar lágrimas. Buenísimo. Y se me va a correr el maquillaje. Entonces, vamos a dejar de lado un ratito a Otto Matius. Háblame acerca de Satín Matthews. Satín. Ay, yo me la veo como una diva, como una estrella de cine de los años 50, eh, como una mujer luchadora, emprendedora, feminista, feminista. Pienso que es un mensaje para todas. Si, te quieres, si tú quieres ser una mujer liberada y triunfadora, con tu trabajo y tu esfuerzo, logra lo que quieres. No necesitas un daddy para triunfar en nada. Por favor, háblame acerca de Otto cuando le empezó a llamar la atención el mundo del transformismo. Oye, mira, eso empezó desde, ¿qué te diría yo? Desde niño, porque en Venezuela hay una cultura como ustedes tienen acá, la del fútbol en Sudamérica, de Miss Venezuela, el certamen que elija la reina de belleza nacional, y todos, hombres y mujeres, se paraliza cuando hay ese concurso, se paraliza el país, y veía esos diseños de moda, veía a las misas referentes, y yo decía, wow, qué vestido, qué cabello, y cuando me visto así, me siento como que estuviéramos hablando a Irene Saez, Mis Universo 1981. Me encanta Irene Saez, es una Mis Universo muy reconocida venezolana. Alicia Machado también. Hay muchas, mi país tiene 280 títulos, 280 títulos de coronas de belleza internacional. Pero como te digo, mis referentes son Irene Saez, Alicia Machado. Bueno, Otto Matthews, ¿cómo, cómo recibieron sus padres al inicio que Otto Matthews quería ingresar a lo que es el mundo de transformismo? Oye, mi mamá mi apoya, eh, mis hermanos, wow. Mi padre está muerto. Y bueno, y para continuar, mi familia, mis hermanos, mis sobrinos. Tengo sobrinos pequeños de 8, de 7, de 11 y de 15. Y mi sobrinita dice, ay, mi tía Satin sale en televisión, mi tía Satin sale en revista. Y dice, Ale, dice abuela, mi tía tenemos, ya tú tienes cuatro hijas, tú hija Satin, Matius, y wow, que lo digan mis sobrinos, algo que me emociona, no siento discriminación. Lo más importante es sentir el apoyo de tu familia. Si la familia te apoya, la opinión de los demás está de más. Tenemos que hablar acerca de lo que es drag queen y vamos a conversar con alguien que es parte de la historia de cómo se ha originado en Bolivia. Por favor, París, coméntanos acerca de cómo llegan las drag queen a Bolivia. Claro que sí. Este movimiento de las drag queen, este género drag queen dentro del transformismo ...se ha originado en Bolivia en el año 94... ...con la llegada de un argentino... ...Sebastián... ...que conoció en los boliches de ambiente de esa época... ...a varios chicos de la comunidad... ...entre ellos... ...a Marco... ...que es una persona fundamental en el drag queen... ...Diana Sofía Galán... Eh, ...Sebastián hacía shows en Cabarets en La Paz... ...en ese entonces... Eh, ...y enseñó a Marco y otros chicos más a transformarse, a hacer shows, a bailar, etc. ¿no? Eh, imagínate, entre el año 94 y el año 98, que es cuando yo eh, comienzo a hacer este arte, eh, pasa un tiempo de, de prueba, digámoslo, de, de, de aprendizaje. ¿no? Ya en el año 98, 99 y 2000, es cuando consolidamos entre varios chicos que, que creamos Las Galán, es el grupo precursor de la familia Galán, y decidimos en un momento adoptar este estilo drag queen, eh, inspirados en varios elementos, uno de esos, la película australiana Priscilla Reina del Desierto, que si no la has visto, te invito a verla, claro. e invito a toda la población a verla, es una película maravillosa que habla del drag queen, inspirados también en el Carnaval de Río de Janeiro, que es una palestra para las drag queens, para las transformistas transexuales. Uh -huh. Es un espacio riquísimo de, de expresión y inspirado personalmente en la Chola Chabuca, uh -huh. que es una drag queen peruana maravillosa, a quien admiro muchísimo, que todavía hace sus shows en la televisión peruana. ¿No? Entonces, este aprendizaje del transformismo, este género del transformismo en Bolivia tiene ya... Casi 30 años, ¿no? El año 2024 cumpliría 30 años en Bolivia el género transformista y el género drag queen eh, ha cumplido ya en el año 2020 años. Punto final a la entrega de hoy. Este fue tu programa Acá Urbano.